Saludos cordiales, mi nombre es Suleyma Corredor, me siento muy complacida de poder compartir conocimientos y experiencias en este sexto foro Movilización del conocimiento entre universidad y sociedad, promovido por Asobac y la Fundación Interconectados Soy personal académico de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela y quiero compartir con ustedes un avance en investigación postdoctoral que lleva por título lineamientos teóricos para la consolidación de una sociedad inclusiva la situación problemática de la que se parte es la relativa a las dificultades que afrontan las personas con discapacidad para desarrollarse plenamente en una sociedad, en, en sociedad, perdón, en equidad de oportunidades. Da cuenta de estas dificultades el Informe Mundial de Personas con Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en el cual se evidencia que las personas con discapacidad tienen peores resultados académicos menor tasa de participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas con discapacidad, sin discapacidad. Es decir, seguimos viviendo en sociedades diseñadas básicamente para quienes se ajustan a la norma. Asimismo, datos de la UNICEF revelan que en América Latina y el Caribe hay al menos 8 millones de niños con discapacidad e indican que estos suelen ser grupos marginados y excluidos de la sociedad que deben enfrentar la discriminación diaria en forma de actitudes negativas tienen que enfrentarse además a faltas de política y a menudo ven limitada el ejercicio de sus derechos a la atención médica y a la educación según el informe citado de la organización mundial de la salud existen una serie de obstáculos discapacitantes es decir eh, algún tipo de barrera y obstáculo social que puede llegar a ser más discapacitante que la condición de discapacidad que posee la persona, como son las políticas y normas insuficientes, las actitudes sociales negativas y erradas hacia las personas con discapacidad, la prestación de servicios insuficientes, los problemas con la prestación de servicios, es decir, además de que son pocos, son inadecuados o son malos, la financiación es insuficiente, falta de accesibilidad, Falta de consulta y participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que les atañen. Falta de datos y pruebas que permitan sistematizar la situación real de las personas con discapacidad en cada uno de los países. En el caso venezolano, pareciera que hemos avanzado... A nivel nominal, de hecho en el año 2007 se promulga la ley de personas con discapacidad y en el año 2013 Venezuela pasa a ser país parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Sin embargo en la realidad, en la práctica, hace falta mucho más que leyes para asegurar la inclusión plena de las personas con discapacidad. Otro de los problemas que pudieran incidir en la verdadera inclusión de las personas con discapacidad es el hecho de que se aborda desde una visión fragmentada de los problemas sociales, desde las islas de las diferentes disciplinas. Es necesario entender que los problemas sociales son complejos y como tal deben ser abordados desde enfoques transdisciplinarios. En relación con el objetivo general de esta investigación, que intenta abordar la problemática previamente planteada tenemos como objetivo construir lineamientos teóricos para la consolidación de una sociedad inclusiva a partir del diálogo de saberes transdisciplinarios este objetivo general nos aproximaremos a través de fases sucesivas en esta ponencia me referiré a los objetivos específicos 1, 2 y 3 que tienen como finalidad develar a partir de la perspectiva de los actores involucrados que son las personas con discapacidad los familiares de las personas con discapacidad y los especialistas que prestan atención a, la, a este a estos colectivos qué es lo que deseamos develar a través de estos objetivos los elementos de la sociedad venezolana que posibilitan u obstaculizan la inclusión de estos colectivos y a su vez queremos poder develar a partir de, de la perspectiva de los actores involucrados qué propuestas desde el deber ser podrían generarse en relación con el camino metodológico a través del cual se emprendió esta investigación debo decir que esta se sustenta en el paradigma interpretativo se considera que es este el marco más idóneo para el abordaje de las problemáticas sociales, ya que mediante el paradigma interpretativo es posible analizar casos concretos en su particularidad temporal y local, a partir de lo que piensan, creen y sienten las personas en sus contextos locales. El enfoque de investigación que hemos utilizado es el de estudio de casos cualitativos, el cual constituye un proceso de investigación social que tiene por finalidad investigar, comprender y comunicar el caso de estudio a partir de la interpretación de las experiencias de los sujetos implicados. Para el caso que nos ocupa, es un estudio de casos múltiples e instrumental, ya que el interés está puesto en la comprensión de un tópico, en este caso, relativo a la inclusión social de las personas con discapacidad analizado a partir de la experiencia de varios actores en este sentido en es un estudio de casos múltiples para validar y dar más consistencia a los hallazgos en esta investigación se realizará una vez analizados todos los datos una triangulación de fuentes de datos es decir los hallazgos interpretativos se validarán eh, en tanto cuanto estén presentes en las tres fuentes de datos analizadas como dije anteriormente, las personas con discapacidad, sus familiares y expertos. El alcance de la investigación es aplicado por cuanto se intenta dar solución a una problemática evidenciada en la realidad. Para poder llegar a las categorías emergentes que se muestran en esta lámina, se realizaron entrevistas en profundidad a los informantes claves. Aún en este momento estamos haciendo entrevistas. Se transcribieron y se subieron para su análisis al software científico Atlasti. Se aplicó el proceso de codificación abierta y suma categórica propuesto por Stake y Simon. Eh, a partir de este proceso emergieron algunas categorías en los dos actores que estamos mostrando acá, que son las personas con discapacidad y sus familiares. En cuanto a las personas con discapacidad, estos mencionaban algunos tópicos, algunas palabras claves que se repetían en cada uno de los actores y que nos permitieron eh, Emerger dejar emerger tres grandes categorías la primera relacionada con la autopercepción eh, la percepción que las personas con discapacidad tienen del entorno y lo que éstas esperan las personas eh, entrevistadas hicieron referencia a la forma como ellos mismos se ven sienten que son normales usan esa expresión entre las cuestiones que destacan es que aunque tienen una condición que los diferencia de los demás, eso no les discapacita y que desearían que las personas dejaran de verlos como extraños a través de su condición y que les permitieran, les dieran la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer, lo que realmente son. Las personas con discapacidad entrevistadas manifiestan que el entorno no es favorable para la inclusión. En relación con los familiares de las personas con discapacidad entrevistados, estos eh, también en su eh, entrevista en profundidad manifestaban algunas ideas que nos permitieron ir eh, viendo emerger estas tres categorías, eh, la relativa a la falta de información, a la percepción de soledad y a lo que tiene que ver con la satisfacción. Es decir, las personas eh, familiares de personas con discapacidad eh, sienten que la discapacidad los toma por sorpresa y que ellos deben comenzar entonces una búsqueda de información acerca de la discapacidad y de instituciones profesionales que puedan ayudarlos. De hecho, muchas veces eh, señalan que los médicos y los profesionales a los que acuden no poseen los conocimientos sobre todas las formas de discapacidad o las diferentes formas de discapacidad que pudieran presentarse, lo que agrava más la situación de incertidumbre en la que estos se sienten sumergidos. Eh, se convierten entonces en unos buscadores de información, eh, lo que les hace sentirse en muchas ocasiones que están solos. De hecho, hay pocos lugares especializados, señalan ellos, y existen pocos especialistas que realmente pueden darle las respuestas que buscan sin embargo una vez que han superado esta fase ellos manifiestan que sienten satisfacción eh, por haber logrado avanzar con su familiar con discapacidad sin embargo ellos sienten preocupación por el futuro de su familiar ya que eh, creen que el entorno no es favorable y no le permitirá la autonomía de estos primeros hallazgos interpretativos eh, emergen algunas propuestas iniciales. En primer lugar, la creación de una red transdisciplinaria que apoyada en las TIC agrupe a personas con discapacidad, familias, especialistas y comunidad en general para compartir saberes y experiencias que pudieran facilitar un cambio en la percepción social hacia las personas con discapacidad, pero además contribuir generando conocimiento sobre cómo abordar tempranamente la discapacidad. En segundo lugar, uso intensivo de, la, de las TIC, la red debería apropiarse del uso intensivo de las tecnologías para crear campañas de sensibilización, generar bases de datos de servicios, manejar estadísticas, generar bancos de empleo, formación corporativa para asegurar el empleo de las personas con discapacidad, entre muchas otras que puedan surgir. En tercer lugar, trabajo interinstitucional eh, a través del servicio comunitario que permita el diseño de proyectos socioeducativos que pudieran generar sociedades más inclusivas. No es más por ahora, se me acaba el tiempo. Estoy a su disposición a través de mis puntos de contacto en el caso de que, quisiera, de que quisieran ampliar la información. Gracias.